¿Sabías que la gente que vive en la vila universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona consigue de media un 10% más de nota que el resto? Posiblemente sea porque es el sitio donde es más fácil estudiar. Para empezar, puedes aprovechar el tiempo que te ahorras al no tener que ir hasta la universidad todos los días. La facultad más cercana se encuentra a apenas un minuto de la vila universitaria. Además, al lado de casa tienes las bibliotecas del campus, una de ellas abierta las 24 horas del día casi todos los días del año. Aunque... ¿a quién le hace falta ir a la biblioteca cuando puedes estudiar en casa? Pero para los que prefieren un ambiente en el que poder concentrarse y trabajar con facilidad, los residentes de Vila Universitaria tienen a su alcance una sala de estudio. La Autónoma se vive mejor en la Vila.